Bueno, hola, hola, hola, hola, hola, gente, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora lo escuches este video. Eh, en un video anterior, en el video que hablo exclusivamente de la carta de Argentina, eh, la carta de la revolución solar y de las revoluciones lunares de Argentina, para este 2020, basándome en que Argentina nace con la Revolución de Mayo, no con la eh, Constitución Nacional, o sea el 25 de Mayo de 1810, y en la que expliqué el por qué prefería basarme en esa carta. Te dije que eh, que te iba a hablar sobre una fecha particular que era la del 21 de diciembre y eh, ahora te estoy mostrando una eh, carta natal, un mapa del cielo pero muy especial porque no tiene casas vos estás acostumbrado a ver esas cartas natales que Marcan un ascendente, un medio cielo, un descendente, las 12 casas astrales. Este no. ¿Y por qué este no? Porque esta carta de la que te voy a hablar es cómo las energías de los planetas en los signos van a estar afectando sobre todo el planeta Tierra. Un día específico. Y de ahí en más, eh, durante un periodo de 200 años. Este va a ser un video largo, así que prepárate. Te pido eh, que antes de empezar el video, te, te suscribas al canal si no estás suscripto. Que, que le des like al video si te gusta y si no, dislike. Eh, que me dejes un comentario. Tus comentarios me interesan mucho porque eh, yo de ahí voy eh, haciendo las distintas preguntas que, eh, que me hago a mí mismo a partir de tus comentarios y voy buscando en, eh, en esta información de cómo están esas energías sobre el planeta Tierra. Bueno, vamos a la placa de introducción e inmediatamente volvemos ya con el video. estamos acá en el vídeo hay varios vídeos a los que yo voy a hacer referencia y te los voy a dejar acá arriba eh, hay un botoncito si vos pasás el mouse por encima de la pantalla hay un botoncito con una i que si le das clic te va a abrir yo te voy a dejar esos vídeos ahí eh, para que vos, lo, si no los viste, todavía los puedas ver y sepas a qué hago referencia. Uno de los videos es sobre lo que sucedió el 12 de enero de este 2020. El 12 de enero de, de este año 2020 hicieron una conjunción cerrada... Plutón con Saturno en Capricornio. Y eso fue como que abrió una puerta, ¿sí? A una transformación profundísima. Una transformación del planeta, de hecho lo, lo estuvimos viendo. Y lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Estamos hablando... De, eh, de predecir qué puede llegar a pasar en esta etapa post-pandemia. Eh, también hice un video que también te lo dejo acá, te decía, sobre la Argentina puntualmente a partir del 25 de mayo del 2020, que cumple años. Y las distintas revoluciones, el, la revolución solar y las distintas revoluciones lunares que serán en este 2020. Eh, revoluciones solares le llamamos a cuando el sol llega exactamente al mismo lugar que estaba cuando nació la persona, o nació el país, cuando se trata de astrología política. Y revolución lunar decimos cuando esa luna está en los mismos grados que estaba o sea en el mismo lugar que estaba cuando nació el país. Solares se da una por año, lunares se dan 13 por año. Eh, entonces cuando queremos predecir un, e un evento eh, o decir cómo van a estar las energías durante un determinado periodo de un mes, por ejemplo, vemos la lunar, ¿sí? La revolución lunar. Entonces, en el anterior video a este, que ya te digo acá arriba, te lo voy a dejar, eh, para que lo puedas ver, eh, yo te decía cómo iban a estar cada uno de estos meses, desde la ...primer revolución lunar del año de Argentina... ...que fue en enero. Eh, bien, pero llegaba hasta la revolución lunar... ...en el anterior video... ...de Argentina del 19 de diciembre. Y te dije, es una fecha muy especial porque esa revolución lunar de Argentina va del 19 de diciembre al eh, 17 de, de enero del 2021, pero dos días después va a pasar algo especial en el planeta Tierra. Algo que hace 800 años que no pasa. Y que inicia un periodo de 200 años y es que este Plutón queda separado porque es un planeta lento entonces queda rezagado Saturno se adelanta y este que es más rápido que Saturno y que Plutón llega y se une con Saturno a exactamente los mismos grados, minutos y segundos en un signo de aire, en acuario. O sea, Júpiter y Saturno se separan de Plutón... O sea, ya hicieron la transformación, ya transformaron, ya revolucionaron, y se unen. En astrología se dice que Saturno es el gran maléfico. Y Júpiter, el gran maléfico. Benéfico. siempre lo que se busca en las energías es el equilibrio entre el positivo y el negativo, esto es un principio de la física misma, o sea, eh, para crear electricidad necesitas un polo negativo y un polo positivo, eh, y tienen que estar en equilibrio, si no hay un cortocircuito, ¿sí? Eh, un cortocircuito. <ríe> Bien, entonces, estos dos planetas, Júpiter y Saturno, cada 20 años aproximadamente, entre 18 y 20 años, se unen en una conjunción cerrada, ambos en posición directa. Los, los eh, planetas los podemos ver en posición directa o en posición retrógrada, o sea, es un efecto visual nuestro por el movimiento de traslación y rotación de la Tierra, pero en realidad... Hay momentos en que los planetas, por ejemplo, este día, este 21 de diciembre, a Urano, lo, en vez de estarlo viendo, que va caminando hacia este lado, ven que está con una R al lado, lo vemos como si fuera caminando hacia Aries, no hacia Géminis, estando en Tauro. Bueno, estos dos planetas, están en posición directa cada 20 años, 18 a 20 años, se juntan en posición directa, cerrados, y están durante una fracción de tiempo ahí juntos, actuando. Desde hace 200 años atrás, aproximadamente, o sea, desde 1820, eh, que estas conjunciones cerradas, o sea, esta alineación de eh, Júpiter y Saturno, se dio cada 20 años en un signo de tierra o sea, en Tauro, en Virgo o en Capricornio los signos de tierra tienen que ver con lo material eh, con la materia, con, con la tierra misma eh, ¿qué quiere decir esto? Toda esa revolución industrial que se dio, todos los avances que se dieron eh, en, eh, en todo lo que tiene que ver con la materia, eh, se dio los más grandes en estos últimos 200 años, porque las conjunciones de Júpiter y Saturno se dieron en esos signos. También se dieron las grandes guerras. La primera y la segunda guerra mundial se dio durante este periodo. Y la tercera que dice, dicen que estamos en curso. ¿Por qué? Porque las guerras se, se dieron principalmente, eh, o, o no, principalmente, se dieron por eh, obtener tierra. O sea, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, fueron por expander eh, ciertos imperios, o sea, ir conquistando eh, más cantidad de tierras para ...su eh, su país. No, eh, o sea, estoy hablando sin juzgamiento. Yo eh, quisiera poder no hablar de guerras. No, no. Eh, para mí, eh, nada, es parte de la barbarie humana... ...el estarse peleando por algo... Eh, yo amo los debates odio las, eh, las peleas y la guerra es eso o sea nadie merece morir por nada no no no hay eh, la gente se tiene que morir en el momento que es su naturaleza eh, lo divino, para los que creen en Dios, para los que creen en fuerzas sobrenaturales, dicen, bueno, ya basta, pero no antes. Eh, y en una guerra muere mucha gente que aparte ni siquiera saben por qué están luchando. Eh, y, y las guerras provocan fanatismos y cosas que en el ser humano eh, vibran muy mal. Todo ese fanatismo tiene que ver con esto, con los signos de tierra. Eh, bien. Por primera vez, después de 800 años, porque en los últimos 200 años, eh, estas conjunciones cerradas de Júpiter, y Saturno se daban en signos de tierra en los anteriores 200 años a 1820 eh, se daban en eh, signos de eh, de fuego en los anteriores se daban en signos de eh, agua A ver, eh, eh, perdón, <ríe> en signos de fuego, en signos de agua, en signos de aire. Bien, estamos comenzando una etapa en la que por 200 años, cada 20 años, vamos a ver que estos dos planetitas, Júpiter y Saturno, se juntan para crear algo, una energía especial para los próximos 20 años, en un signo de aire. El aire, a diferencia, los signos de aire, a diferencia de los signos de tierra, es que tienen que ver más con, las con el mundo de las ideas, con el... El, el mundo no material con los avances eh, tecnológicos eh, con la tecnología con con lo sutil es mucho más sutil que la tierra y y entonces, las guerras, entre comillas, porque ya sería el campo de los debates, las guerras van a ser verbales, no van a ser, eh, van a ser debates de ideas, por modelos, ¿sí? Por distintos modelos. Por eso yo digo que desde Argentina... Eh, tenemos que exportar al mundo eh, peronismo, porque el peronismo es una filosofía de vida eh, y es una linda filosofía de vida, es una filosofía de vida que, eh, que incluye a todo el mundo. Que no excluye a nadie. Eh, esa es otra característica del, de los signos de aire. Eh, los signos de tierra separan, dividen. De hecho, los mares están separados por la tierra. ¿Sí? Eh, la tierra separa, divide. Eh, el aire junta. Vieron el dicho de eh, de nuestras abuelas, Dios los cría y el viento los amontona. Bueno, es eso, sí. Es la tierra incluye, el aire incluye. Eh, ahora bien, este, estos primeros 20 años dan comienzo a una etapa de 200 años, pero dan comienzo en un signo de aire. Eh, eh, sí, en un signo de aire, pero en un signo muy especial de aire en Acuario Acuario representa lo social Acuario representa eh, lo comunitario Acuario representa todo lo contrario a Capricornio Capricornio y Acuario son dos signos que están muy relacionados Primero porque está uno después del otro, pero además porque el regente de Acuario, de, de Capricornio, es Saturno. Y el regente antiguo de Acuario es Saturno también. Ahora, parecería ser como que es Saturno en la sombra y Saturno en la luz. O Saturno negativo y Saturno positivo. ¿Sí? Eh, el actual planeta regente, el, el planeta regente moderno de Acuario es Urano. Entonces, este, eh, este Capricornio representa el individualismo, mientras que... Eh, Acuario representa la sociabilización. O sea, pasamos de pensarnos individuos a pensarnos seres sociales. Pasamos de... Y, y esto es eh, metafórico, ¿sí? no, no no no es literal, no lo tomen literal. Pero es como si yo pasara de, de que lo importante en mí es que soy Marcelo Díaz o Marcelo Cheiro Díaz, que es lo que me hace individuo, ¿sí? porque debe haber muy pocos Marcelo Cheiro Díaz, así en el mundo, ¿sí? a ser Díaz, o sea, parte de un, una sociedad. Y las luchas, las guerras, se van a dar en el campo de las ideas y van a ser tecnológicas, porque Urano representa los avances tecnológicos, Urano es el planeta regente de Acuario. Por lo tanto, el 21 de diciembre del 2020 empieza para todo el planeta una etapa de cambios profundísimos profundísimos. Yo no les digo que el 22 de diciembre vamos a ver estos cambios. Lo que estoy diciendo es que empieza una etapa de cambios muy grandes donde va a ser muy sencillo Conocer las verdades. Las verdades salen a la luz. ¿Y por qué hablo de verdades y no de verdad? Porque, bueno, hablo de que cada, cada uno tiene su verdad relativa, ¿sí? Y la sumatoria de, de todas esas verdades es la verdad. Bueno. Salen las verdades a la luz. Cuando salen las verdades a la luz, también salen las mentiras a la luz. Pero durante la etapa de, de o, ocultismo o oscurantismo, lo que se hizo fue tapar todas eh, esas verdades y también tapar las mentiras. Por eso nos decían mentiras... ...como verdades absolutas. Eh, para los que somos más, más viejos... ...conocemos... Eh, ...el dicho de, de... nuestros abuelos. Yo sé que los millennials... ...si algún millennial se le ocurre mirar este video... ...no va a saber de qué estoy hablando. Pero los que somos más viejos... ...conocemos el dicho de... ...lo dijo la radio. O sea, si lo dijo la radio, listo, es así. Eh, y, y después nos fuimos dando cuenta de que no, de que los noticieros en general eh, son una fábrica de decir mentiras. Que generalmente casi todas las noticias son falsas, si no todas, porque son creadas para que hagan un efecto en vos. Y vos me decís, bueno, sí, pero al tipo lo atropellaron de verdad, o al tipo le robaron de verdad, o al tipo a la tipa. Eh, sí, le robaron de verdad y eso lo dijo el noticiero. Sí, es verdad. Pero te lo dijo de una manera que a vos te hizo sentir inseguro. Y en realidad ese fue un caso. Eh, que a lo mejor fue a kilómetros y kilómetros de distancia de tu casa, que no tiene nada que ver con tu zona, que no tiene nada que ver con tu persona. ¿Sí? Entonces, te lo dijo de una determinada manera, te puso una determinada música de fondo, o usó determinados colores, todo, todo esto entra dentro de la psicología. De la psicología publicitaria, ¿sí? Eh, que al final, o sea, lo que te dijo es una mentira. Porque lo que te dijo subliminalmente fue, ahora te van a ir a robar a vos. Eh, todas estas cosas salen a la luz y se debaten. Durante esta nueva etapa que comienza el 21 de diciembre del 2020. Pero además se terminan las guerras. Las guerras, al menos como las conocemos. Por ahí me escuché a algún otro astrólogo eh, que, que decía que bueno, que con este paso pueden llegar a ser eh, guerras bacteriológicas, por ejemplo, porque andan en el aire. No, porque bah, yo creo que no. Esa es mi verdad relativa. No quiero tampoco desmerecer a ningún astrólogo o astróloga o astrólogo <ríe> Mi verdad relativa es que en realidad... La, la guerra tiene un, eh, un fin, que es apoderarse de algo material, ¿sí? Entonces, cuando ese fin eh, deja de tener importancia, porque ya cada 20 años estos van a ser eh, conjunción en signos de aire y no de tierra entonces se acaban las guerras que va a haber debates de ideas que va a haber distintas posiciones Sí, no somos uniformes no creo en ese futuro de todos vestiditos igual de blanco y todos haciendo tipo eh, computadora, no, no creo en ese futuro. Yo, al menos. Eh, lo que sí creo en un futuro con mucho más justicia social. Porque da la casualidad que esta vez el ciclo de 200 años en signos de aire se inicia en acuario, no en Géminis, no en Libra, que son los otros dos signos aparte de acuario, que son de aire. Se inicia en acuario y acuario representa lo social, también representa lo altruista, también representa el darse como individuo para crear una fuerza colectiva. Van a tener mucho poder los colectivos de personas, o sea, eh, la gente asociada para un determinado fin. Pero ese fin, por lo menos por los próximos 20 años, va a tener que ver con salvar el planeta, ayudar al planeta. Y cuando hablo de planeta, no hablo solo de eh, la tierra o el mar del planeta, hablo de la totalidad, entre ellos los seres humanos que estamos adentro. Estoy hablando de un cambio de convivencia entre la flora, la fauna, el ser humano, la pachamama, el medio ambiente. Eh... Bien, ¿por qué digo esto? Porque este 21 de mayo, eh, 21 de mayo, perdón, 21 de diciembre del 2020, en que estos dos planetas entran en conjunción cerrada en acuario por primera vez en un signo de aire desde hace 800 años que no se da esto, ¿sí?, lo van a hacer estando Neptuno en su domicilio. O sea, Neptuno es el planeta regente de Pisces. Va a estar en Pisces. O sea, va a estar muy fuerte. Va a ser una energía que emerge desde la profundidad, desde el mar, como un dios poderoso... Neptuno, para salvar al planeta. Porque Marte, que es la energía por excelencia, por eso se lo considera el guerrero a Marte, pero es la energía, es la energía masculina, es la energía de inicio, es la energía de, de, de, de tracción, ¿sí?, va a estar en Aries, en su domicilio, ¿sí? Y porque Urano, que es el planeta regente de Acuario, que es, además de todo, eh, esto es la, eh, la innovación, lo nuevo, va a estar en Tauro. Tauro tiene que ver justamente con lo económico. Por eso, en la, eh, en la miniatura del video, decía eh, cómo va a ser lo económico a partir de este diciembre. Bueno, cambia el sistema económico tal cual lo conocemos. Por algo que es nuevo. Para mí, desde mi punto de vista, tiene que ver con el Bitcoin, con las criptomonedas. Se acaba... Ya les digo, no piensen que el 22 de diciembre se va a acabar. ¿sí? Va a llevar todo un proceso. Pero se acaba eh, el... La forma de intercambio del dinero fiat. El dinero fiat es el dinero que manejamos habitualmente. Eh, el, el dinero que está mm, basado en la cantidad de reservas que tiene un país eh, y que mm, supuestamente... Eh, tiene reservas en oro en Estados Unidos, el dólar, eh, supuestamente, eh, que ella sabe que no es así. El, eh, el dólar, digamos, eh, no, no lo digo yo, lo dice un premio Nobel, eh, que ahora no, no me recuerdo el nombre pero ya se los voy a buscar. Eh, dice que el dinero tal cual está concebido, el dinero, el billete, ¿sí? es un dinero que el respaldo es el poder bélico, el poder militar. O sea, el dólar tiene como respaldo el poder bélico, el poder militar que tiene Estados Unidos. Si no, no tendría ningún valor. O sea que, para que el dólar siga teniendo valor, hace falta que Estados Unidos produzca guerras. Por eso Estados Unidos produce continuamente guerras. Va buscando, necesita encontrar una guerra, porque si no, su su economía se cae, su, diner, su billete deja de tener valor. Bien, en este cambio tan profundo que va a operar todo el planeta, y acá no estoy hablando solo de Argentina, va a operar todo el planeta, en este cambio tan profundo que hace que comienza a ser el planeta a partir del 21 de diciembre del 2020, ¿sí? las guerras se terminan. Las guerras por territorio, por tierra, por la tierra, por el, eh, lo material, se acaban. Por lo tanto... El poderío militar no va a tener ningún sentido, no va a tener ningún valor. Por lo tanto, esa moneda, que es el dólar, ya no va a tener valor. O van a tener que buscar qué otro valor darle antes de ser moneda fiat eh, el, el respaldo de, del dólar era el oro o sea eh, te decían yo te doy un dólar porque este dólar representa una unidad de oro y vos puedes ir al banco y cambiarlo cuando vos quieras por tu gramito de oro por lo que sea hoy no tiene eso. Si vos vas al banco le, con un dólar y le decís, quiero mi microgramito de oro, <ríe> o lo que sea, no te van a se te van a reír, ¿sí? eh, No existe eso. Entonces, a partir de 1971, creo que fue, eh, cambió dinero fiat, se llama porque fiat es... Eh, eh, una, eh, una palabra en latín que significa eh, y que así sea, que sea hecho así, o sea, como sin respaldo. Eh, y entonces yo creo que ahí, por estar este Urano en Tauro, que Tauro representa el dinero... hay una innovación y un cambio de conciencia con respecto al dinero. Ustedes fíjense dos cuestiones. Una es que eh, un país emergente, una economía emergente como Argentina, por ejemplo, eh, suele tener de 20 a 50 mil millones de dólares de, de reserva. 50 mil millones de dólares de reserva cuando está muy bien y ahora que estamos muy mal, 10, 15, no sé cuánto habrá de reserva. Eh, el Producto Bruto Interno de Argentina, o sea, lo que produce Argentina en todo un año eh, son unos 300 mil millones de dólares eh, de los cuales ha, eh, destina un, una determin, un determinado porcentaje para educación un determinado porcentaje para hacer rutas un determinado porcentaje, ¿sí? Eh, para pagar sueldos y así todo bueno Estados Unidos destina para eh, sus fuerzas bélicas para la guerra ¿sí? 700 mil millones de dólares al año o sea el doble de lo que Argentina produce para que viva todo el país. Eh, quiere decir que, bueno, eso es un eslabón importante que se va a caer. Entonces, a lo mejor Estados Unidos va a poder dedicarle esa cantidad de dinero a Darles educación gratis, darles salud gratis a su país, quién sabe, a lo mejor, no sé. Eh, pero todo ese debate de ideas van a estar puestos sobre la mesa a nivel mundial. ¿Sí? Y como es Urano, que es el innovador, yo digo que esto viene por nuevos. Eh, nuevas herramientas económicas que además de incluir a la gente ¿sí? incluir a los que están excluidos ¿sí? eh, además de eso eh, van a, a simplificar y a abaratar los costos de transacción Ustedes piensen que, si, por ejemplo, alguien de acá al lado, de Uruguay, ¿sí? Yo, mm, eh, con, eh, con unos, en días muy muy claros y con unos lugares más o menos buenos, eh, yo desde la costa de Mar del Plata, donde estoy, podría llegar a ver la costa de Uruguay. Eh, o sea, estamos muy cerca. Eh, si yo quiero... Que alguien de Uruguay, por ejemplo... Me, eh, me... Se haga una carta natal y me la pague. ¿Sí? Para yo recibir el dinero... En una cuenta bancaria mía... De acá de Argentina... Esa persona de Uruguay tiene que depositarlo en un banco que envía el dinero, supuestamente, porque lo hacen todo por computadora, ¿no? Pero supuestamente envía el dinero a Nueva York, donde está la sede central de ese banco, y después lo mandan a Argentina. Todo eso paga comisiones. O sea, se paga comisión en el banco donde se deposita, el banco en Uruguay tiene que pagar comisión de SWIFT, eh, que se llama en Nueva York. Eh, en Nueva York le cobra comisión al banco de Argentina que lo recibe. ¿sí? Todo eso tiene un costo. Las criptomonedas, nada. Yo agarro el teléfono, tengo mi billetera electrónica y digo, ¿cómo es tu dirección de ah, Ahí tenés, ya te mandé el, los bitcoins, los bitcoins, los ethereum, los, lo que sea. sí, eh, La criptomoneda que sea, no estoy hablando de criptomonedas, eh, ni de cómo invertir en criptomonedas, ni nada de eso. Lo que estoy diciendo es que es muy posible que esa sea la nueva forma económica que simplemente en el mundo. Bien, esto era lo que quería contarles puntualmente en este video. Comienza una etapa a partir del 21 de diciembre del 2020. Empieza una etapa en la que se acaban las guerras, en que vamos a vivir en un mundo de justicia social eh, donde nuestro principal objetivo va a ser terminar con el hambre, eh, terminar con la destrucción del medio ambiente, eh, empezar a cuidar la Pachamama, eh, la madre tierra que nos contiene, ¿sí? donde se comienzan a trabajar muy fuertemente las energías renovables y limpias en el planeta, eh, donde lo social, lo cooperativo, lo eh, de grupos sociales va a ser muy importante y desencadenante de una nueva realidad. Vamos a estar dando el primer paso hacia eh, un mundo que hoy por hoy parece utópico. Pero también parecía una utopía que, eh, que, en, que en mayo del 2020... Eh, más de la mitad de la población mundial que somos 7.500 millones de habitantes y hay 4.500 millones de personas encerrados en sus casas en cuarentena parecía algo completamente utópico es más si yo no yo no lo vi en una carta natal pues no me voy a dar eh, créditos que no tengo sí. pero si lo hubiera visto en una carta natal no me hubiera atrevido a contarlo, no me hubiera atrevido a decirlo miren va a pasar esto en mayo del 2020 porque nada porque hubiera dicho me van a tomar por loco bueno esto pareció una utopía que eh, en el mundo más de la mitad del planeta esté eh, cumpliendo una cuarentena dentro de sus casas y que lo esté haciendo por, por sí mismo pero también por el entorno bueno hoy 4 de mayo está ocurriendo eh yo iba a hacerlo en este mismo video, pero me parece que se va a hacer muy largo. En el próximo video voy a tomar esta misma carta y la voy a hacer en Sinastría, perdón. Eh, la voy a hacer en Sinastría con la carta natal de Argentina. ¿Sí? Para ver cómo estos cambios que se van a dar en el planeta Tierra nos afecta particularmente a nosotros y además cómo nosotros vamos a estar apoyando ese cambio. Así que nada, eso lo dejo para un próximo video que tal vez... Si me da el tiempo, esta misma semana eh, lo haga y lo suba. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Si todavía no lo hiciste, eh, te pido que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita eh, y ahí le pongas todo para que cada vez que yo suba un nuevo video te avise. Eh, este es un canal ecléctico. En este canal puedes encontrar de todo, desde las editoriales de... Eh, de Navarro hasta eh, hasta cocina, eh, astrología o tonletco, tomletco eh, cuantas cosas se te ocurran, eh, por eso me cuesta tanto que, que YouTube me publicite el canal Así que te pido que me ayudes con un like, con un comentario también y, y suscribiéndote. Gracias. Hasta el próximo video.